Hola a todos, acá estamos, volvimos. Para... <risa> tengo acá para, tengo, tengo para presentarles You're Live. Me ponen que ya estamos en vivo. Bueno, estamos acá. Tengo para, presentarles, tengo para presentarles a Equinoxio, Francisco, ¿no? Equinoxio. Equinoxio. Que este es nuestro animal de la gira. Siempre tenemos en cada gira un animalcito. Y este es nuestro animal de la gira, Equinoxio. ¿eh? Que nos representa a todos. Hola mi amor, me pone Beatriz. Esperen, vamos a, vamos a jugar un juego. Tenemos acá unos caramelos ácidos. Fran, no, ¿qué haces? Ellos lo hacen. mira miren. Acá tenemos unos caramelos. Y son ácidos. Así que... Caro, vení, vas a tener que jugar. Vení, Caro, dale. Vale, Fran, a, nosotros tres vamos a jugar. Carlita, vamos a jugar los caramelos ácidos. Vengan. Ah, ¿Tengo que comer uno de ellos? Sí, vengan acá. Great. Y comemos. Okay. El, que, eso, el, que, el para... que más cara... Es la lotería. Acá. El que más cara hace es el que pierde. Oh, no, Ay, no, Francisco. no. Larga ese y come uno. El que Cantando. más cara hace es el que pierde. No, pues, vamos a perder si haces cara de asco. Así que... Si, si, si hacen va. cara de asco, pierden. ¿Ok? Para que no lo puedo abrir. ¿Tú también, está? Yo también lo hago. Para que no lo puedo abrir. Necesito uñas. ¿Estás? No, no, no tengo uñas para abrirlo. Vamos, eh. Uy, ya me hacia acá, ya me hacia acá. Es muy ácido. Vamos. A la una. A las dos para caro. Y a las tres. Mmm. Mmm. Caro good son mm. muy buenos, mm. muy buenos, eh Vamos a comprarlos <risa> delicioso <risa> Brasil <risa> mm. Paula, hola Sí, se sí, siente? Kenzie Blackman <risa> Talía, a ver Con el hashtag Tini, ask Tini Me pueden hacer todas las preguntas que quieran mm. Mm. El jugo ya terminó, ¿no? Porque esto es muy ácido. <risa> Ahí va, bueno. Cojamche, me ponen. Bueno, a ver. A ver, acá tengo todas las preguntas que me están haciendo que son un montón. Ya lo bombardearon a Sebastián para preguntarle si quiere venir al, al Gran Rex conmigo. Esperen. Para si quiere venir. Fran, no dale, Fran, no, porque si no me escucho mucho. Bueno, ahora sí, estoy acá haciendo este Facebook Live porque, porque bueno sé que tengo acá un montón, un montón, un montón de amigos en Facebook que siempre me siguen y me comentan, así que estoy acá primero para agradecerles a todos ustedes porque son lo más y siempre están pendientes de, de todo y por todo el apoyo y todo lo que me, todo lo que me dan todos los días, gracias. Eh, gracias por su amor su cariño eh, y nada contarles que estoy muy feliz disfrutando mucho de esta gira de co visitando tantos países tantos lugares en eh, muchos de esos ya estuvimos con habíamos estado con los chicos de, de violeta y ahora volver pero volver y presentarme sola con, con mi propia gira no y, y, y bueno todo es tan propio que, que para mí es muy muy emocionante, muy, muy emocionante. Eh, estoy muy feliz Latinoamérica, quiero decirles que falta muy poquitito para que ya empiece a decir todas las fechas, pero quiero que sepan que ya se, está confirmando, o se están confirmando un montón de lugares y falta muy poquitito por ahora. Argentina, que voy a estar en mi país, el 30 y el primero en el Teatro Gran Rex, así que los espero a todos. Que Chile, voy a estar el 10 de septiembre en Chile, en el Movistar Arena, así que también los espero a todos, que no se lo pueden perder falta muy poquitito, Colombia y un montón más de lugares, también Brasil para que confirme todo, pero bueno solamente que estén atentos porque falta muy poquitito, eh, Uruguay me encantaría también ir, ahí los estoy leyendo todos te amo y yo también Bulgaria te ama muchas gracias Ay. que ahí leo muchos mensajes que me, que me están mandando ahora Can you speak in English? I don't understand you. <laughs> Hi, how are you? Anita. Tini soy Mayate con el C en México con mi mamá. Bueno, México también falta muy poquitito para que vuelva con todos ustedes. Budapest, ahí me ponen que Budapest estuvimos hace poquito, ¿no? Fran, hicimos un show impresionante, la gente de Budapest. Increíble. Love you. Hola. Muchos éxitos y bendiciones Bendiciones también para todos Un saludito a Ranias Que me pide que le mando un beso muy grande A ver, ¿qué más preguntas? ¿Qué? Ay. A ver Acá leo todo lo que me están poniendo A ver Bueno, es que estoy leyendo todo lo que me ponen, que es una locura. Miren acá, desde, desde Twitter también estoy leyendo todos sus comentarios. Uy, me fui a otra cosa. Lo perdí. <ríe> Paraguay, Paraguay, Venezuela. Venezuela, ¡Mua! les mando un beso gigante a todos. ¿Piensas venir a Ecuador? Me encantaría ir a Ecuador. Yo les digo, Latinoamérica, estén muy, pero muy, muy, muy atentos. Recuérdense, miren ahí, ya lo no empezaron a usar. Que todas las preguntas que me quieren hacer, usan el AskTini y ya me consultan todo lo que quieran ¿Para qué más tengo para, para contarles? No sé, que estaba pasando increíble Que cada lugar fue increíble Estuvimos en Italia Estuvimos en España Estuvimos en Budapest Estuvimos, bueno, estuvimos En Alemania También estuvimos en Stuttgart Faltan un montón de ciudades alemanas Estuvimos en Polonia eh, y nada, y que los seguimos esperando a todos en esta gira increíble Saluda a Andrea, Andrea, un beso gigante Wow, Polonia, saludame Un beso muy grande Fran, vení Comche, saludame Hola Tini, ¿me puedes saludar? A ver Tini, pedí que te manden... ¿Cómo se...? Cómo se saluda en, en, en sus idiomas Así vamos saludando Ah, bueno, dale, está re bueno eso A ver eh, Mándenme Mándenme ¿Cuánto tiempo falta para tu perfume? Bueno, falta poquitito Ya lancé mi línea de ropa y veo que Todas ustedes, cada un montón de ustedes Tienen la remera de Olga, los conjuntos No saben la La, la alegría que, que me da Quiero que me digan cómo se dice, eh, cómo puedo saludarlos en cada uno de los idiomas que ustedes me están hablando, desde Francia, Portugal ok I want you to come to Turkey ay, a mí me encantaría ir, hola Fran te ponen Hungría ¿te gustó el regalo que te dejé en Budapest? muchas gracias, guardo todo, todo, todos sus regalos Siempre, Hungría te ama. Un oh, saludo de Brasil. De Brasil. Oh, Brasil. Brasil. Te quiero muchísimo, me encanta como sos. La, la, la, la, la, la, la. Oh, te amo un bello. Saludame. Portugal. Alexia. Wow, somos un montón mirando eso. Salud salió paris salió paris, paris. chao hoy Tini, Soy Brasil saludame los saludo a todos, es que los estoy leyendo me está mandando un montonazo de mensajes es una locura tengo muchos... ¿eh? ¿eh? salió paris acá Oh, uh, ok. Sorry. Lo pierdo. Ay. No, no saben el lugar increíble en el que estoy. ¿Quieren verlo? Vengan. Vengan a verlo conmigo. Estoy en Viena porque mañana tengo dos shows acá y los voy a mostrar en este lugar increíble que estoy. Esperen. Miren. Miren esto. Es increíble Miren Estamos en Viena Y mañana tenemos Dos shows acá Miren Esto es increíble o no Esto es increíble Uy, se me cayeron todas las camperas. Pero... Bueno, también sé que todos ustedes siempre ven todos los videos en mi canal de YouTube. ¿Vieron la sorpresa que le hicimos a Pepe, pobre? Francisco. Toda la sorpresa que le hicimos a Pepe. Por... Si sí, fue tu idea, tío. No. ¿Qué? Siempre me gustas para culparme. ¿Fue tu idea? ¿Fue tu idea? Sí, Fran, es como que. Este fue es el que chupaste, vos lo probaste y lo dejaste, ¿no? Claro, sí. No sé, lo ha sido Polonia mirando. Koham Chetini justo me mandaron. Mira. Sí. A ver. Tiene preguntas. do you like Croatian Flag? Sí, claro que sí. ¿Cuándo sale el drama Ropa de la colección? Falta muy poquitito para que haga todas las fotos de la próxima colección de, de invierno. Pero todavía no la van a poder conocer hasta que no salga, ¿no? Pero... O sea, tenemos todo planeado. Acá está todo planeado. <risa> eh... ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Me están dando una noticia, pero increíble. Que me ponen que si compran ahora una entrada del show, claro. Una entrada del show, me acaban de decir. Ahora, en este momento, en el link que vamos a postear ahora, se pueden ganar. Un meet and greet en cada ciudad. Es así, ¿no? Claro, de la ciudad que sea, ¿no? Claro, de la ciudad que sea. Pero miren el regalo que me... Miren lo que me acaban de decir. Bueno, ahora vamos a postear el link donde ustedes pueden comprar una entrada de, de, de, para venir a ver el Got Me Study Tour y se ganan una entrada, digo, un meet and greet en la ciudad donde estén, en el lugar donde compren. ¿Esto es una locura o no? A ver. Bueno, a ver, paren, ya posteamos el link <risa> Carlita, vos lo podés escribir por mí en, en, en, en, en el Facebook Porque yo mientras sigo hablando Ya, yeah, sí Está, está sí. abierto todo esto, así que Mientras, Fran o vos lo, lo puedes escribir yeah. por mí Porque así... Is, el, el link Así, bueno, ponemos el link mientras que yo sigo hablando Cojam, che, Cuánta gente desde Polonia Esto es una locura Ay... ¿Qué sientes al saber que está llenando arenas aquí en Europa? Viena is ready para tomorrow. Y en nada llega Latinoamérica. No, es una emoción increíble. Y más estar con mi gira, con mi disco, con mis canciones. Es una gran, gran, gran emoción. Hola, Tini. ¿Qué pasa? Venía a Uruguay? Saluda a Andrea Michelle. Hermosa. Pero eso esto es del tour europeo igual, en realidad. Estamos hablando de, del tour de Europa. Acá me dicen if you uh, if, if you buy now the ticket for the show in the link below you can win a meet and greet in every city. That's amazing. Me la acaban de dar, es una noticia que me acaban acaban acaban de dar, but the European tour Got me study tour. So if you buy now the ticket for the show in the link below, you can win a ticket. No, a meet and greet. This is amazing. So I wait for you. Romania te espera me ponen. ¿Para cuándo el documental, Tini? Manda un saludo, Te amo. Te esperamos en el Gran Rex te ponen. Sí. Soy Sofía de Italia. Un bacho Sofía de Italia. Tini. Koham che, Polska. De Nápoles, ay, ojalá pueda ir algún día a Nápoles, me encanta. Me acuerdo que fuimos con Violeta, hicimos unos shows y fue increíble el público de Nápoles, increíble. La gente de Viena está presente, ¿eh? ¿De qué? La gente de Viena, muy presente. ¿La gente de Viena? Viena, well, Viena, sí, tomorrow en el show, got no. me started oh, yes. Tengo unas ganas ya. Dos shows mañana, una locura. Salúdame, ¿qué? Okay, ¿Rancho? Sí, perfecto. Uy No saben lo que estoy, bueno Ahora To South Africa, bueno, me encantaría Me encantaría ir, me encantaría ir a todos los lugares En realidad a veces, viste, no depende todo todo todo de uno eh, Porque hay un montón de gente siempre detrás de una gira trabajando Haciendo que las cosas se puedan hacer posibles Pero me encantaría ir a todos los lugares que ustedes me están diciendo de Rumania también me mandan saludos. Esto es una locura. Brasil. Falta muy poquitito. Estén atentos. Y el vi nuevo videoclip falta muy poquitito para que salga. El nuevo videoclip de Si tú te vas. Que tienen que estar atentos. Hola, no, Francisco, que está buenísimo. ¿Vos lo viste? Francisco lo vio y me dijo, Fue el mejor, es el mejor videoclip que todos los que, de todos los que hiciste. Fue el que más me gustó de todos. Oh, no. Pero por lejos, lejos, lejos. Hola, oh, no, Fran. No Uy, les diga. no, este no cuentes de qué este se trata, este... porque vos siempre me... Es un buen sol para, para, para el vivo, ¿eh? Te, te, te pone... Te pone bien blanquito. Bueno, ahora sí, estamos terminando, estamos llegando al final. Pero bueno, me voy a ir, despedir con esta vista. Thank you so much. I love you all. So, bye bye. Chao. See you tomorrow. Bien, I got my study too. Yay. Yeah. Gracias a todos, muchísimas gracias Portugal, te espera y los sigo leyendo. Muchas gracias a todos por estar acá, por haber estado en este live y por siempre apoyarme en, en todo. Los quiero con todo mi corazón y los saludo, los quiero.